Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, bueno empecemos, espero que funcione, no quiero morir tan rápido. Qué aburrido, para quitarme el aburrimiento te invito a darle like a la segunda parte. Al parecer destruí todo el laboratorio. Pero qué asco. Voy a esperar a que es muera ese. Oye, Calvo ayúdame. Abre la puerta. No te quedes ahí parado. Voy a tener que pasar sí o sí. Voy a pasar con cuidado. que suena así, es como que se estuvieran rompiendo los huesos. Ay me le preocupo. Oh qué bien, ninguna puerta se abre. Ay, pero qué dolor, tengo que llegar al botiquín. Un saltito por aquí ¡Ah! me le preocupo. Listo, por fin llegué, apurarme se ha dicho. Ahora tengo que apagar las luces. Pero qué torpe soy, tenía que ir por el otro lado. ¡Guau! ¡Wow! Electrocuto. ¿Y si nuevamente las puertas cerradas apuesto, que el otro lado se abre? ¿Qué habrá ahí adentro? Lo voy a romper porque soy curioso. ¡Qué bien un alienígena! Yo pensé que lo había matado. O oh sí, una escopeta y el clon del guardia del principio. Tranquilo, yo te ayudo. Pero qué asco, voy a equiparme bien. Sígueme no quiero estar solo. Que sonó, ¡Guau! cuidado, me disparas! No sé a dónde ir, mejor iré por la izquierda. Mejor iré hacia la derecha. Rompete él. Oye, yo me acuerdo de ti, eres el calvo que no me quiso abrir la puerta. Mejor no me hables, no sé inglés. Listo, ya apague la luz y ahora a dónde voy. Que te calles. Que les dije? Las condenadas abren del otro lado. Pero esta no abre. Aquí vamos otra vez. A la cuenta de 3, 3. tengo que pasar agachado para que no me dé la hélice qué bien ahí está la salida o wow, Pero ven, es que se abren del otro lado. Listo ya pude subir las escaleras. Esta vez no me vas a asustar, alienígena mutante. Tranquilo, yo te ayudo. Pero ¿qué es esto? Una metralleta. Tengo que pasar corriendo. Listo, ya pasa. Otra vez tú, creo que te clonearon. te voy a ayudar. Acompáñame. Que vengas te dije hijo del guardián. ¿Qué haces? Ve hacia el otro lado pedazo de calvo. Sonidos tan escalofrintes. Te dejo, yo si fuese lo dejo para salvarme. Ven, guardia, cubete. Cuidador. Pendiente, mira que voy a dejar que te coman. Pero qué miedo tengo, mejor voy para quitármelo. huérete. Por fin el guardia hace algo. Ven, protégeme. Pero uh, ¿qué es eso? Guardia, ven. Mejor dejo el miedo y los mato. Ahí está el hermano de Toro. Pero mira a este, la pared lo delato, jajaja ja ja que rimas las mías. Sígueme guardia. Ahora sí investigaremos más el laboratorio. Pero estos no se cansan. Y ahora sí, a este lo mataré por si me agarra. Oye científico ¿qué haces aquí solo? Mejor no me digas porque no sé inglés. Mejor quédate ahí, y no te muevas. ¿No te Pero estos bichos sí son ladillosos. Que sube Nazi, mejor voy a ver. Creíste que no te iba a ver. Deja de reírte y ayúdame. Wow, déjame dicho a mi Ven, científico calvo, quiero salvarte la vida. Cuidado. Ups, creo que eso no es salvarte la vida. Mejor no me arriesgo ni seguir en mi destino. Creo que los alienígenas están repetidos. Ahí casi me muero. Muerte. Otra vez con este guardia clonado. Cállate hey, que no te entiendo. Bueno, esta parte lo dejaré hasta aquí.